Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los titulares de hoy. hoy. Truenan las fronteras de la península norcoreana. En las últimas horas, el ejército de este país lanzó ataques preventivos contra el avance de una célula militar de Corea del Sur que se acercaba a los límites fronterizos del país de Kim Jong-un. Todos los detalles en breve. Desde la Federación han emplazado armas en las Islas Kuriles que son reclamadas por Japón. Nuevas tensiones y advertencias entre Rusia y Occidente por hacer cumplir la ley del tope del petróleo ruso en Europa. Emmanuel Macron puso en revuelo al gobierno en Kiev al decir que se le debe de ofrecer las garantías de seguridad a Rusia para poder llegar a una mesa de negociaciones. Borrell salió al paso de lo que dijo el mandatario francés. Nueva arremetida a aeródromos rusos por parte de Ucrania. Artículo de Global Times desde el gigante asiático habla de los retos chinos contra la hegemonía del norte en el 2024. Y Zelensky asegura haber visitado el Donbass en las últimas horas. Toda la información en breve aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Muchas gracias por seguirnos y estamos completamente agradecidos con todos ustedes por estar aquí con nosotros. Aquí está el contexto de la noticia. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Oído a lo que está pasando en las últimas horas en la península norcoreana, allí casi se forma un conflicto militar entre Pyongyang y Seúl debido al intento de disuasión con fuego de artillería por parte de los soldados de Corea del Norte a militares surcoreanos que han tratado de acercarse. En sin hasta el momento conocerse en cuál era la razón a la frontera del país que dirige Kim Jong-un esta información es de las últimas horas se desconocen como lo decimos, las razones por las cuales los soldados surcoreanos intentaron tener contacto cerca de las fronteras de la península norcoreana según está indicando el diario eslavo, diarioavia.pro cuando vieron los movimientos de los soldados que iban en dirección de la frontera la orden fue repeler el avance con el fuego real en dirección al mar por lo que al ver la acción en respuesta a los movimientos de sus soldados, el ejército surcoreano decidió alejarse en la zona en mención, so pena de sufrir alguna agresión, según los analistas este hecho es bastante delicado y podría poner un punto máximo en las tensiones entre estas dos naciones, para Corea del Norte esto ha sido una gravísima provocación que podría acarrear delicados resultados, por ahora desde Seúl no se ha hecho algún pronunciamiento sobre este incidente que marca la pauta en las últimas horas a nivel internacional. Las cosas aquí en esta zona de la geografía internacional están candentes sobre todo porque en repetidas ocasiones Corea del Norte ha sido enfático en que va a responder de manera recíproca a las acciones o ejercicios militares conjuntos entre las armadas del norte y el ejército de Corea del Sur, asimismo su similar de Japón. Para Kim Jong-un estos ejercicios son parte de una serie de provocaciones que podrían conllevar a una confrontación entre las dos Coreas. La hermana de Kim Jong-un en reseñadas ocasiones ha enviado mensajes claros y contundentes al norte para que frene los ejercicios o los conocidos pactos de disuasión nuclear so pena de crear consecuencias de estabilidad para la región que podrían ser fatal y este incidente se produce luego de que hace pocas horas mucha atención Corea del Sur denunciara al ejército de Kim Jong-un de lanzar más de 100 proyectiles en el este y oeste de la península hecho que fue confirmado por el mismo Ministerio de la Defensa norcoreano pero señaló que esto hace parte de ejercicio militares para la defensa de su territorio y habrá que estar muy pendientes cómo se van desarrollando las cosas por esta zona y Kim Jong-un no se pone con basileos y hará respetar su soberanía de las pretensiones extranjeras y esperaremos de qué forma van a reaccionar también en Corea del Sur con este nuevo incidente que pone un nuevo escenario de tensiones que podría tener un complicado margen de maniobra para frenar una escalada entre Seúl. ...y sus aliados con la intención de frenar estratégicamente, militarmente y armamentísticamente a la península... ...con su estrategia militar de defensa que viene implementando para defender a su país. Bueno, y por otro lado, este tema también es importante dárselos a conocer a ustedes, amigos... ...porque desde el Kremlin están con la lupa en todos los puntos estratégicos de sus intereses... ...y la isla que está en disputa con Japón ya fue reforzada en las últimas horas con misiles costeros Bastion... Estamos hablando de la isla Paramushir, en el archipiélago de las Kuriles. El Ministerio de la Defensa de la Federación ha comunicado el lunes el emplazamiento de sistemas de misiles de defensa costero Bastion de la Flota del Pacífico de la Armada de Rusia, en la isla Paramushir, en el norte de las Kuriles, conformada por 56 islas, de las cuales 4 están bajo el control de Moscú desde el final de la Segunda Guerra Mundial de 1945 y que estas son reclamadas por Tokio. Pero Moscú rechaza los reclamos del de país Nipón. Las Islas Kuriles son territorio ruso. En repetidas ocasiones ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Ha catalogado los reclamos de Japón de provocaciones hostiles con las que no se ha concluido un tratado de paz desde la Segunda Guerra Mundial. Son cuatro de 56 islas que están en control del gobierno ruso y que está decidido a defenderlas de Tokio, ha dicho también el portavoz del gobierno de Putin, Dmitry Peskov. Las tripulaciones de dichos sistemas que han llegado a la isla, Tal como detalla la nota, tienen como el objetivo mantener una vigilancia de las 24 horas al día para controlar el agua adyacente y las zonas de los estrechos y el desarrollar la postura. La defensa rusa indica que para la operación y el mantenimiento de los equipos, se han colocado puestos técnicos y se han desplegado almacenes de equipos y recursos materiales y se han habilitado los accesos a los puestos de salida. El 2 de diciembre, la flota del Pacífico indicó el despliegue del nuevo sistema Bastion en la isla vecina Mantua. Anteriormente el ejército ruso habría señalado la creación del aeródromo en la isla. El sistema de defensa costera Bastion, dotado con misiles antibuque P-800 Onyx, es capaz de proteger el litoral en un radio de 600 kilómetros contra operaciones de desembarco enemigos y el sistema incluye 24 misiles que en algunas modalidades puede elevarse a un máximo de 36. De otro lado... Mucha atención porque la Casa Blanca está informando que Rusia enfrentará graves repercusiones si detiene el suministro de petróleo a Europa tras el tope impuesto al precio de su crudo. La portavoz de la Casa Blanca, Karim Champier, en las últimas horas ha dicho este martes... Washington no fue sorprendido por la reacción de Moscú ante la decisión de la Unión Europea y el grupo de los siete. estamos hablando del G7, de fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril. La vocera aseguró que el objetivo del tope de precios es garantizar que el petróleo ruso con descuento continúe fluyendo en los mercados globales y entonces para el norte. Creen que el tope a ese nivel mantiene claros los incentivos para que Rusia continúe exportando. No hacerlo tendría graves repercusiones para Rusia, informó Jean-Pierre durante una rueda de prensa en el Kremlin lo tomaron como una advertencia. Ha subrayado que Washington espera que la iniciativa recorte los ingresos energéticos de Rusia y evite que Moscú financie la operación militar en Ucrania. A pesar de todas las advertencias de sanciones contra Moscú por el caso de Ucrania, los países europeos han estado comprando en secreto. El petróleo ruso ha revelado un reciente informe. Moscú ha aseverado que ya se había preparado para dicha medida y asegura que no aceptará este techo y el país euroasiático ha sido contraatacado diciendo que dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año. A partir de este año, Europa vivirá sin petróleo ruso. Moscú ya ha dejado claro que no suministrará petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado, escribió el embajador ruso Mikhail Ulyanov ante los organismos internacionales en Viena. La embajada de Rusia en Estados Unidos ha calificado también de peligroso el tope al precio del petróleo ruso aunque ha asegurado que el crudo ruso seguirá teniendo demanda. Por su parte, Europa rival siempre será perdedor. Muchos expertos han opinado que la iniciativa impulsada por el norte afecta más que todo a la economía europea, pues el bloque comunitario sumiso a Estados Unidos ya está perdiendo miles de millones de euros y decenas de miles de empleos como consecuencias de las sanciones a Rusia. Asimismo, especialistas ven poco probable que el tope del precio del petróleo perjudique los ingresos de Rusia dado que Moscú dirigirá exportaciones a otros mercados más rentables. Bueno señora, lo que está haciendo noticia es que la federación está rompiendo todas las expectativas de la ley del tope del precio al petróleo ruso. Ayer cerró su primer día con precio por barril vendido por 79 dólares directo a Asia y llevado por la misma federación. Y esto es un revés para la Unión Europea. Lo hicieron desde Siberia al Pacífico y desde el norte salieron a decir, a advertir a Rusia que debe de seguir la orden de los 60 dólares para vender a Europa. Esto no lo vieron venir y esto ha sido una gran discusión entre los opinólogos. No fue un día ayer para la Unión Europea y al parecer el tope no ha tenido una buena aceptación y atención porque las cosas dentro de la Unión Europea, las cosas entre Macron, Von der Leyen y Macron con Seleskin están en un punto difícil, están baleando en las últimas horas y han enfurecido a Kiev las declaraciones que ha emitido en TF1 Francia el mandatario Emmanuel Macron. Ha dicho que Rusia necesita garantías de seguridad esenciales para que el conflicto termine y se lleve a una mesa de negociaciones. Y esto por supuesto ha molestado mucho a Kiev por lo que ha dicho y ha sido el centro de todos los medios es decir, está diciendo Emmanuel Macron que ahora es bueno saber qué es lo que se le tiene que ofrecer a Rusia para que se dé de una vez por todas una mesa de negociación. Y esto no ha sido bien visto por Ucrania. Es decir, lo han tomado como una ofensa y ha puesto esto las relaciones patas arriba entre Francia y Ucrania en las últimas horas. Pues el viejo Borrell, mucha atención porque el alto representante de la Unión Europea ha sido uno de los que le ha contestado a Macron sobre sus declaraciones. Borrell sugiere que no hay que apresurarse a hablar de garantías de según el jefe de la diplomacia europea, la solución del conflicto en torno a Ucrania debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, proporcionando a Kiev garantías de seguridad. Según Borrell, sugiere que no hay que apresurarse hablar de garantías de seguridad para Rusia, como tirando un jalón de orejas a Macron por sus palabras. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad considera necesario debatir las garantías de seguridad primero para Ucrania y después para Rusia, señalando que cuanto más destrucción sufra Ucrania, más posibilidades tendrá de ingresar a la Unión Europea. Emmanuel Macron había aseverado que esto significa que uno de los puntos esenciales que se debe de abordar ahora es el temor a que la OTAN llegue hasta las puertas y el despliegue de armas que puedan amenazar a Rusia indicó el mandatario francés citado por Reuters. Para nadie es un secreto que la OTAN ha pedido que el gasto militar que deben de hacer los países de la alianza llegue al 2% del Producto Interno Bruto para el 2024 y esto pues lo vienen haciendo desde el 2014, pero esto ha sido solo en papel porque hasta el momento no se ha cumplido por parte de los miembros del bloque militar y esto, escuchen, este dato porque según el director de la OTAN Jane Stoltenberg ha sido el causante de muchas desmejoras en el estilo de vida de los europeos se está hablando de, de la inflación lo que ha causado las sanciones antirusas, textualmente cito a Stoltenberg que habla en el aumento de las facturas de la energía de los alimentos y esto para Stoltenberg significa tiempos difíciles para muchos hogares de Europa pero insiste en que esto es importante para que Ucrania prevalezca sobre los rusos, es decir es decir, a esta hora hay muchos aliados que ven su conformismo con las garantías que ofrece la estabilidad en la región que ofrece el norte, la OTAN, Alemania, Finlandia. Todos hablan en la misma línea de que se necesita del país que dirige Biden. Pero por otro lado, aquí obligatoriamente tenemos que hablar de Hungría. Víctor Orban es el que le está dando cartilla a muchos en la Unión Europea, a todos los sancionadores antirrusos. Y ha dicho que es hora de evaluar las sanciones lo que ha dicho el primer ministro de Hungría dice que las poblaciones sufren por este dolor autoinfringido en Europa. En ese orden de ideas, Alemania le ha dicho a la OTAN que no puede llegar a la inversión del 2% del producto interno bruto de su país para invertir en la defensa y Francia ha dicho que hay que adaptarse a las nuevas condiciones y a la nueva economía de. Por lo tanto, las cosas están patas arriba y hay mucha desunión y no hay concordancia ni con la ley del tope de precios al petróleo ni muchas otras cosas para cuadrar los nuevos paquetes de sanciones que también se están preparando contra el país que dirige Vladimir Putin. En las últimas horas han conocido que bombarderos Tu 95 y 160 han sido afectados por arremetidas del ejército ucraniano en las últimas horas con drones. Se saben que fue a dos bases: en Engel, en Saratov, en Ryazan. También se conoce que allí habrían más de 40 bombarderos. Se desconocen quiénes están detrás de estos hechos. Según Avia.pro se conoce y se informa que las fuerzas armadas de Ucrania también fueron contra el aeródromo de Belbek en la península de Crimea con aviones no tripulados. Allí tuvieron una fuerte resistencia por parte del Sistema de Defensa de Rusia, según lo está reportando el reportero del de VGTRK, Andrei Rudenko. Hasta el momento se conoce de la pérdida de vidas de cuatro personas y cuatro que han sido llevadas a centros hospitalarios, según los datos que están siendo entregados por el Ministerio de la Defensa de la Federación. Se sabe y se están reportando también por medios eslavos, como Sputnik, que también sufrió daños una pista en Kursk, así como también se ha establecido el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Rusia en las últimas horas así como las fuerzas armadas de ucrania han arremetido nuevamente en el donbass con lanzamiento de misiles HIMARS en las últimas horas se sabe que polonia también transfirió sistemas de defensa aérea adicionales a ucrania se sabe que polonia ha transferido a ucrania al menos un sistema de misiles antiaéreos S-125 este último es de origen soviético y es capaz de alcanzar objetivos a distancias cortas sin embargo U Ucrania tiene cantidad de bastante grande de misiles guiados antiaéreos para estos sistemas de defensa aérea, mientras que los complejos mismos fueron destruidos en los primeros días del inicio de la operación especial. En la región de Bryansk, la planta eslava fue atacada en las últimas horas por vehículos aéreos no tripulados a pocos metros de depósito de combustible, lo que permitió evitar consecuencias más lamentables. Allí hubo una explosión, sin embargo, el es una amenaza extremadamente grave para las fuerzas armadas de Rusia, de hecho es un desafío, dicen los periodistas de base y avia.prom se ha dado a conocer por parte de los periodistas de base que este ataque se produjo en las últimas horas a esta base de lava que se encuentra a 80 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. dos drones habrían eh, participado de los hechos hacia el territorio de la planta, allí cayeron a 3 metros de los tanques de combustible se señala que esta acción Evitada por parte del sistema de defensa aéreo Evitó en gran medida la destrucción de los tanques Cada uno de los cuales puede albergar 5 toneladas de combustible diésel Allí, según la información, dice que estaban vacíos en el momento de los impactos En las últimas horas se conoce que el presidente de Ucrania Visitó la región de la primera línea en la región del Donetsk Estamos hablando que a través de las redes sociales Zelensky ha dicho que ha visitado a posiciones del ejército ucraniano en Bakhmut, cerca de donde tiene control el ejército ruso a 35 kilómetros, es la información que ha salido en las últimas horas a través de los medios eslavos y el gigante asiático envió un mensaje a occidente en las últimas horas respecto a la modernización de su arsenal nuclear lo ha mencionado un representante oficial del ministerio de la defensa que ha dicho que el despliegue de estos equipos por parte del norte aumentan las posibilidades de su uso, destacó el funcionario de la defensa de China que su país mantiene el mínimo necesario para la defensa de su territorio y rechaza las versiones occidentales de que China persigue la modernización de sus fuerzas nucleares para los próximos años y toma esta retórica como un pretexto del norte para el desarrollo de su armamento y hegemonía y ojo a lo que he dicho recientemente un diario chino respecto a esta puja estratégica entre Occidente y China. Presten oído a esto amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Cito textualmente el párrafo. Si la próxima década debe ser importante para algo, es para aplastar la brutal hegemonía de Washington y establecer una verdadera igualdad y justicia en el mundo según Global Times. Así lo están viendo también desde las huestes del primer mandatario Xi Jinping por el papel que ha jugado el norte en el conflicto. Rusia-Ucrania y el provecho que ha sacado de esta situación y es el mensaje que ha enviado en las últimas horas el gobierno de Xi Jinping a las huestes del mandatario en el norte llegamos a la parte final de nuestro video agradeciéndoles a todos ustedes la audiencia, un abrazo fuerte para toda la gente que nos ven en Latinoamérica, en Norteamérica y también para todos nuestros amigos seguidores en nuestra página noticias Internacional mundo y noticias de última hora en esta plataforma. Un abrazo, los invitamos a suscribirse al canal, a activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y obviamente si cree que este eh, video tiene relevancia los invitamos a acompañarnos con la manito Arriba, un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido. Somos tu canal informativo.